Buenas noches, queridos compañeros, queridos amigos, compañero vicepresidente Xi Jinping y toda la delegación de la hermana república popular china, señor embajador, Yang Tou, señor viceministro de relaciones exteriores, Li Jingya, Señora Ma Xihong, viceministra de Comercio de China. Señor Yang Shaolian, presidente del Banco de Desarrollo de China. Señor Wang Jifei, presidente del Consejo de Estado para la Promoción del Comercio Internacional. Señor Moon Hong, vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. Señor Xi Yahong. Subdirector de la Oficina de Estudio de Política del Comité Central del Partido Comunista de la República Popular China. Empresarias y empresarios de China. La gran mayoría ya los conocemos y las conocemos y los consideramos a todos, señor Vicepresidente, amigas y amigos, miembros de esta gran comunidad que es Venezuela y de esta familia venezolana. Siéntase hermano en su casa. Venezuela es tu casa. Venezuela es la casa de todos ustedes. Señor vicepresidente del gobierno bolivariano Ramón Carrizales, señor canciller Nicolás Maduro, señores ministros, ministras del gobierno bolivariano, Señora Embajadora Rocío Maneiro, querida amiga, compañera, demás altos servidores públicos, empresarios venezolanos, Balsamino Belandria, aquí te voy a colocar un Balsatino, Balsamino. Eh, presidente de la Federación de Ganaderos y Ganaderas, ¿no? Bolivarianos y bolivarianas Productores Que están levantando la producción venezolana Felicitaciones Bien. Amigos, compañero Alejandro Uzcate presidente de esa novísima organización Empresarios por Venezuela En Preven. Está compitiendo ya con Industria, ¿no? ¿Quién tiene más? A, a, a ¿Parejo, no? Parejo señor presidente de Fede Industria, Miguel Pérez Abad, y todos los empresarios venezolanos, los presentes y los que están ahí oyéndonos, viéndonos por la transmisión especial que se está haciendo a toda Venezuela. Querido amigo, punto de encuentro, Alberto Cudemos, presidente de FEPORCINA, Federación de Porcicultores. Cuidado, alguien aquí va a hablar de cochinos, no se le ocurre a nadie. Es puercos, ¿no? Porcinos. Que es un ejemplo también. Ustedes son un ejemplo de cómo se ha levantado la producción. Porcina. Ahora somos ya autosuficientes, nos estamos abasteciendo. Y listo para exportar a China todo lo que podamos exportar. China no importa. Alimentos. Afortunadamente, porque China construyó su modelo, su revolución que tiene ya 50 años. Señor Presidente del Círculo Militar de la Fuerza Armada, General Berardinelli, y a todos los trabajadores de este, nuestro muy querido Círculo Militar de Venezuela, señores de la prensa, amigas y amigos, bueno, yo no estaba invitado a este acto Así que estoy coleado aquí Y voy a hablar por tanto Muy poco Voy a hacer un Solo un saludo Quise acompañarlos Porque Conozco y sé del gran esfuerzo que ustedes han hecho para venir a Venezuela, para venir una vez más a América Latina. Sé y estoy consciente del inmenso trabajo que hacen nuestras comisiones, la comisión mixta de alto nivel, sé el, el gran trabajo que hacen nuestros ministros, ministras y demás funcionarios de ambos gobiernos, y estoy consciente, además, de la gigantesca importancia que tiene la relación estratégica entre China y Venezuela. Por eso vine a acompañarlos, a acompañarlo, señor Vicepresidente, a este evento, a darles un saludo, a manifestarles nuestra alegría por su presencia en Venezuela, una vez más, a dedicarle, ¿por qué no?, permítanme hacerlo, a toda China, a los 1.300 millones de ciudadanos y ciudadanas de China, le dedicamos el triunfo del pueblo en el referéndum nacional del 15 de febrero. Hace un rato, por cierto, que hablé con el presidente de Brasil, ustedes van para Brasil, mañana allá los están esperando llamó el presidente Lula y me encomendó que en la primera ocasión que tuviese le transmitiese a todo el pueblo venezolano la palabra de reconocimiento y las felicitaciones de Lula el presidente de Brasil y del pueblo brasileño, así que cumplo con ese pedido y transmito esa palabra de felicitaciones como también estuvo llamando hoy, hablamos un rato con el líder presidente de la República Socialista de Libia, el, colore, el coronel Mohammar al-Qadhafi, me encomendó que le saludara de su parte a todo el pueblo bolivariano. La presidenta argentina llamó ayer, hecha toda una, eh, un canto de felicidad por el triunfo del pueblo venezolano, que también es de todos los pueblos de nuestra América, que luchan por su independencia, por su identidad, por la unidad de nuestros pueblos. El presidente Correa, el presidente Raúl Raúl Castro, Fidel, por supuesto, fue el primero que envió el saludo. Diez segundos después del anuncio de nuestra victoria, ya estaba llegando el mensaje de Fidel. El presidente Lugo, del Paraguay, el presidente Uribe envió, dio unas palabras de salutación y de felicitaciones desde Brasil. Estaba en Brasil con Lula este día de hoy, así que agradezco mucho al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, sus felicitaciones. Bueno, y han llegado, el presidente Evo estaba en Moscú, me dijo que estaba celebrando con vodka por Venezuela. Desde allá mandó un abrazo. El líder, que es Evo Morales, el compañero, el hermano. Bueno, en verdad estamos muy felices por esta visita y por los avances de nuestro trabajo. Que ya tú nos relatabas, además, dando nuevas luces sobre el horizonte que se abre, porque nosotros vamos avanzando y vamos abriendo nuevos horizontes cada vez que nos conseguimos cada mes, cada día, cada año el ministro Elías Agua nos hizo también un eh, muy completo resumen ¿no? pormenorizado de los avances que hemos logrado en estos años estamos siendo sin duda leales con nuestros padres Padres de nuestras repúblicas, Mao Zedong decía lo siguiente: el primero de octubre, perdónenme, mi garganta, estoy comiendo jengibre y con miel, que es muy buena para la garganta. Creo que la sábila también, esa que ustedes están sembrando ahí, No, es buena. El primero de octubre de 1949 el gran timonel Mao, Mao Zedong, dijo lo siguiente, nacía, como sabemos, la República Popular China, 50 años celebraremos, este año 2009, 60, 60, 50 la revolución cubana, fíjate que ese número 9, es, es, parece que es un número mágico, 49, la revolución china. 59, la revolución cubana. 69, me recordaba a Gaddafi hoy, la revolución libia. 79, la revolución islámica de Irán. Ayer llamó a Madinayat. ¿Qué cuándo vamos a ir, Nicolás? Ah, tenemos un viaje pendiente por Irán y por China también. Llegó la invitación a Rusia también. En el 89 comenzó aquí la revolución que luego se hizo gobierno en el 99. Y en el 2009 hemos obtenido esta gran victoria para celebrar los 60 años los 50 años, los 40 años los 30 años y los 10 años del inicio de nuestro gobierno revolucionario que viva el número 9 3x3, 3, 9 además es el número perfecto Ali. tú que eres matemático filósofo, el 3 el 3x3 es el perfecto ¿No? eso viene desde la filosofía antigua no Ali, tú que eres antiguo perdón, no quise decir <risa> no quise decir viejo antiguo antiguo en los estudios de la filosofía, el número 9 el número mágico, el número perfecto. Bueno, ¿qué decía Mao Zedong el primero de octubre de 1949? Es lo mismito que tú has dicho 60 años después. Es lo mismito que nos decía desde Lima, el compañero Jujintao, en aquel discurso memorable y en el documento dirigido a los pueblos de América Latina y del Caribe. Exactamente lo mismo. Voy a leer la frase de Mao. Dijo, este gobierno desea establecer relaciones diplomáticas con todo gobierno extranjero que quiera observar los principios de igualdad, provecho recíproco y mutuo respeto a la integridad territorial y a la soberanía de los pueblos. Eso fue lo que dijo Mao Zedong por allá por 1949. Pocos estados Pocas repúblicas han mantenido ese inalterable rumbo de sus fundadores a lo largo de toda la historia, como lo ha hecho nuestra hermana, la Gran República Popular China, a lo largo de estos 60 años. Libertad, igualdad, respeto a la soberanía, provecho mutuo de las relaciones. China le ha demostrado al mundo que no hace falta ser un imperio para ser un gran país, como lo es la China, la República Popular. Un gran país que mira al mundo con ojos de amistad, con ojos de igualdad, con ojos de justicia, con ojos de respeto a la soberanía, de cada pueblo, eso adquiere importancia suprema, sobre todo ahora, cuando el siglo XXI ha comenzado como comenzó, como comenzó con grandes acontecimientos internacionales, con grandes movimientos en la geopolítica mundial, China entró al siglo XXI levantando esas banderas de independencia, de soberanía, de desarrollo integral, del socialismo y del mundo pluripolar. Y Venezuela, aún cuando apenas comenzando este proceso, entró al siglo XXI sumando su bandera a esa bandera china. Aquí estamos nosotros, además, los venezolanos de hoy, la República Bolivariana de Venezuela, así como ustedes, siendo leales a los principios fundacionales de la República Popular China y a su líder fundamental, fundador, nosotros aquí estamos, 190 años después, siendo leales a los principios fundacionales de nuestro padre fundador y libertador, Simón Bolívar. El padre de esta patria, el padre de esta revolución, el padre de este pueblo. Un día como hoy, por cierto, le comentaba yo a nuestro amigo el presidente Chin, un día como hoy, allá en Angostura, Bolívar fue designado por primera vez presidente de la República de Venezuela. había ya transcurrido, lo sabemos, desde 1810, pues nueve años de haberse declarado la independencia, de haberse reunido el primer congreso, de haber nacido la primera república, y luego la segunda que cayó también entre los marasmos de la guerra revolucionaria, ...y la agresión del Imperio Español... ...pero fue en Angostura... ...cuando Venezuela... ...comenzó a presentarse ante el mundo... ...como República... ...con una Constitución... ...que fue la segunda después de la de 1811... ...y con un jefe de Estado... ...con un jefe de gobierno... ...Simón Bolívar, 190 años... Exactamente se cumplen el día de hoy. Y Bolívar fue presidente de la República de Venezuela hasta diciembre de ese mismo año, 1819, porque luego lo designó el Congreso presidente de la gran Colombia que nació. eran Venezuela y Nueva Granada, unidas ambas en una sola república y Bolívar fue presidente prácticamente hasta la muerte de esa república que apenas duró 11 años, una década prácticamente. Y esa república originaria, camarada, compañero, vicepresidente, se fue a la tumba con Bolívar. Yo siempre digo que Mao Zedong, ha debido morir feliz porque Mao y tu padre, compañero de Mao y los fundadores de aquella república los iniciadores junto al pueblo chino de aquella gran revolución de esta gran revolución Mao vio florecer a la China Mao vio cómo el esfuerzo y el sacrificio de tantos, comenzó a dar frutos. Él lo vio con sus propios ojos. Como nació la república, como nació el socialismo chino. Bolívar no, camarada, lamentablemente. Bolívar murió llorando. Bolívar vio... Vivió con nuestro pueblo el sacrificio supremo, lo sufrió. Bolívar vio cómo nació la república. Bolívar se fue hasta el Alto Perú, libertó medio continente, pero luego vio morir a la república. Recordemos aquella carta, una de las últimas cartas de Bolívar, cuando le dice a un gran compañero como lo fue el general Urdaneta, porque le pedía Urdaneta, compañero, que volviera, que retomara el mando. Él había renunciado. Le hicieron ingobernable el país, lo mandaron a asesinar, mataron a Sucre, otro de sus grandes compañeros. Lo destrozaron ante la opinión pública nacional e internacional, acusándolo de tirano, de que quería coronarse rey, él que era el libertador y lo llamaban que volviera le escribían y él respondió aquella carta en aquella carta yo volver le dijo yo no tengo patria mis enemigos me quitaron la patria ...y la han matado... ...no tengo patria... ...a la cual hacer... ...el sacrificio... ...que quisiera hacer... ...el último sacrificio... ...así murió Bolívar... ...sin patria... ...porque él la vio morir... ...y luego se fue con ella a la tumba... ...190 años después... ...camarada, así... ...la patria... ...brotó de la ceniza... Y Bolívar resucitó, hecho pueblo, como Lázaro, como un gran Lázaro colectivo. Y eso es lo que hoy está ocurriendo en Venezuela. Y ahora nos juntamos. Nos juntamos con China, con muchos otros pueblos y países y gobiernos del mundo. Pero yo nunca voy a olvidar que incluso antes de yo ser electo presidente, hace poco más de 10 años, cuando era aquel, candina, aquel candidato atacado por toda la burguesía criolla y la mayor parte de los medios de comunicación nacionales e internacionales, la única embajada, que me abrió sus puertas y me recibió formalmente aquí en Caracas, fue la embajada de la República Popular China. Y además, como los chinos tienen un buen sistema de inteligencia política, sabían, me dijeron el embajador, me dijo, después que gane, lo esperamos allá. Así como ahora, ustedes vinieron aquí, pero ustedes... Yo le dije a Nicolás, Nicolás, el vicepresidente va a venir dos días después del referéndum. Va a venir a celebrar la victoria. Sabía que íbamos a ganar. ¿Eh? Buena información que tiene China siempre. ¿Eh? Una buena inteligencia política. Vinieron a celebrar con nosotros... La victoria que no solo es nuestra, es de los pueblos de América Latina, del Caribe, y también de China, y también de Libia, le dije a Gaddafi. Es una victoria para ti, Gaddafi, para el pueblo libio, y para los pueblos del África también. Estaba recordando, Gaddafi, por cierto, la reunión, la reunión de África y América Latina, que va a ser aquí en Caracas. Yo le dije que estábamos pensando para mitad de año, para hay que afinar rápido la, la fecha exacta. Una reunión aquí con los presidentes de África, de los países de África y América Latina. Estamos reencontrándonos con África. ¿Eh? El tercer mundo. ¿Y cuánto ha hecho China por el tercer mundo? ¿Y cuánto más hará China a favor de los pueblos pobres de la tierra? Los pueblos del tercer mundo explotados y saqueados. Como lo fue China también durante mucho tiempo por los imperios del mundo. Pues bien, es impresionante el avance logrado en estos 10 años. Yo recuerdo que mi primera visita a China fue en el 1999, en pleno proceso constituyente. En octubre recuerdo, ya llegamos y empezamos a, a vernos las caras nosotros. Éramos unos muy jóvenes, tú tienes la edad mía. Éramos unos muchachos, allí. tú también eras muchacho en ese tiempo. Ahora ya nos estamos poniendo viejos. Ahora, en estos 10 años, ¿cuánto hemos logrado? ¿Cuánto hemos logrado? Como lo decía el compañero presidente Jujintao hace dos años, allá en Pekín. Él dijo, debemos llevar nuestras relaciones, que ya eran muy buenas, porque echamos las bases con Jujintao, estábamos, con, perdón, con Jan Semín, con el gran amigo Jan Semín, te agradezco, le lleves un abrazo a Jan y yo estaba recordando allá en la viñeta de donde venimos ahora mismo estábamos reunidos allí que allá en la viñeta Jan Semín cantó, bueno, cantamos cuando yo cantaba cantamos con Julio Iglesia ¿quién se acuerda de eso, Nicolás? ¿tú no te acuerdas? Cantó Yancemín, oh sole mío, con Julio Iglesias. Y yo les hice coro ahí. Eso hace ya siete años. Echamos las bases con un trabajo intenso. Y ahora, decía Jujintao, debemos llevar las relaciones. a un, debemos darle altura estratégica y llevarla a todo el frente. Pues en eso estamos, cumpliendo con ese acuerdo que hemos hecho que lo hemos hecho poniendo por delante nuestra voluntad política nuestra conciencia política nuestra conciencia de lo que el mundo vive hoy y además manifestado y concretado en distintos documentos y yo creo que ya estamos llegando al centenar embajadora Rocío doscientos 60, vamos a llegar a 300 documentos ya firmados, convenios elaborados, todos de una gran importancia, satélite Simón Bolívar, 29 corrijo, gracias Nuri, 29 y ahí está nuestro satélite, Venezuela entró a la carrera satelital, de la mano de nuestra hermana mayor, Así lo puedo decir con mi corazón, la revolución china, la República Popular China.